Muy bien, tenemos entrevistas en el programa. Gracias siempre por seguirnos, por estar junto a la televisión, son las 21 horas con 42 minutos. Eh, el Ministerio de Salud, lo había señalado, va a comenzar con las inspecciones a los hospitales para conocer las demandas que tienen, los requerimientos. Y es que dentro de lo que se ha previsto para la implementación del Seguro Universal de Salud está precisamente poder... Eh, ...garantizar la seguridad para todos los bolivianos con la misma calidad... ...y eso ha significado también... Eh que los hospitales de tercer nivel pasen a manos del Ministerio de Salud y, y algunas modificaciones, está trabajando la normativa. Sin embargo, lo que se ha empezado a hacer ya a partir de ello es precisamente eso, las inspecciones. Hoy está con nosotros y vamos a hablar un poco sobre el tema. Nos acompaña el doctor Freddy Jaldín, director del Hospital La Paz. Esta mañana se realizaba, conforme a esta situación, también una inspección en este centro. ¿Cómo está, doctor? Muy Bienvenido. Muy muy buenas noches. muchas gracias por la invitación. Es un gusto que esté con nosotros. Muchas y gracias. A ver, ¿cuál ha sido y, la experiencia de esta jornada? Mire, nosotros esta mañana tuvimos la grata visita del, del señor ministro de salud en, en el hospital La Paz. Compromiso que él lo hizo personalmente más o menos hace una semana atrás cuando nos reunimos con él. Y le, que, le mostramos un interés de mostrarle un anteproyecto, de uh -huh. convertir nuestro hospital en un hospital perinatológico clínico quirúrgico, un hospital de tercer nivel le interesó bastante la idea, le pusimos toda la, toda la argumentación para que nuestro hospital se pudiera convertir en tercer nivel y hacer una atención más especializada a las mujeres embarazadas, desde la época de la preconcepción, concepción, postconcepcional, incluso un poco más allá, entonces, se interesó en ello, él, por su propia voz, nos prometió hacer una visita al hospital, hacer una inspección del hospital, y esta mañana realmente nos sorprendió gratamente la visita de él. Hicimos una inspección visual de todas, las, de todas las dependencias del hospital. Le mostramos el hospital como tal, incluso los espacios físicos donde no están construidos. Entonces eh, tuvimos una pequeña reunión con él y el compromiso de él es ayudarnos a convertir este hospital en un hospital. De verdad la zona ya lo demanda. Evidentemente, es un, ¿no? Es un hospital que data más o menos de, de su fundación desde 1955 como un centro de salud. Imagínense eso, pues son casi como 50 años que trabajamos como primero como centro de salud, hemos hecho un, un hospital de segundo nivel y pensamos todos los profesionales del hospital que cumplimos un rol de segundo nivel y estamos con la capacidad de convertirlo en un centro perinatológico. Existe la predisposición, por lo menos ustedes han visto eso. Bastante, sí, hemos visto la, realmente y nos alegró muchísimo y nos, nos prometió que nos va a ayudar bastante con ella. Ahora, mire, eh, un tema importante es siendo de alguna el tema de, de la salud, de, de dar las garantías, de la calidad, la atención... Y, y de cara a eso, pues, está el, el Seguro Universal de salud uh -huh. Arranca el 2019, así lo decía el ministro, y para ello también permite conocer cuál es la situación de los, de los hospitales eh, en Bolivia. ¿Cuál es la situación de La Paz eh, ¿Existe una demanda de atención en tema también por la misma cantidad de gente que, que existe acá en La Paz? En... Sí, es un hospital que realmente en, algunas, en algunos días colapsa. ¿sí? Pero pensamos incluso, si lo manifestamos al ministro, que si nosotros manejáramos el hospital en función de la red que tenemos nosotros, porque alrededor de nosotros funcionan 10, 12 centros de primer nivel, si esos centros de primer nivel tuvieran la capacidad adecuada de atender, no estoy diciendo que no atienden, atienden obviamente, pero nosotros tenemos un poquito más, más amplio el, el, el espectro de atender a la gente que está en el barrio y obviamente nos va a ser un hospital que va a cubrir las necesidades de la población. Tenemos una población bastante grande. Eh, en, en épocas atrás, por ejemplo, nosotros éramos un hospital que recibíamos pacientes incluso de las provincias de La Paz. Uh -huh. Fuimos a un hospital de referencia de la zona sur, de la zona sur, norte, incluso del Alto. Ha disminuido un poco la afluencia de pacientes porque usted sabe muy bien, se han creado hospitales en el norte, en el, en el Alto. Alrededor de nosotros se han creado hospitales municipales. Entonces eso influye un poco, pero sin embargo la capacidad está. Existe la capacidad y seguimos atendiendo. Atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. ¿Participaron en las reuniones, en las cumbres? No, no, lamentablemente no. Uh -huh. sí, eh, seguramente el deseo de mucha gente que trabaja en el hospital era participar también en ello, pero no, no estuvimos en ello ustedes están visibilizando dentro del mismo de la misma atención dentro del mismo seguro le decía doctor sí. eh, ¿en qué, eh, a qué me refiero con, con la consulta me refiero a, a, específicamente a, a la necesidad que existe y le ponía en contexto en nuestro país de contar con un servicio ¿Qué, qué necesita la población en este momento necesita atención la población necesita eh, que le den eh, que, que no veamos situaciones como el hospital de clínicas que veíamos esta mañana, en servicio de emergencias colapsado, eso es muy constante, eh, y empezar a decir, necesitamos recursos, para ello se necesita eh, políticas, eh, un trabajo coordinado. Eh, al final eh, es el paciente Así el que es. se ve afectado sí. y no le compliquemos más cuando está en una situación de esas. Así es, por eso le decía, nosotros hicimos bastantes reclamos como hospital, uh -huh. que las redes de salud, prácticamente no sé por qué circunstancias no funcionan al 100% si nosotros funcionáramos con un modelo de salud con las redes que tenemos ahí obviamente el primer nivel se encargaría de la capacitación de la educación de, los, de, de la gente y así la gente tuviera que ser primero atendido a un primer nivel ¿colapsan los de tercer nivel por eso? ¿no? por eso justamente porque la gente justamente primero se va a un hospital de segundo nivel o un hospital de tercer nivel siendo que esa gente en muchas circunstancias deberían acudir a un primer nivel donde se tendrían muchas patologías que son atendibles en un primer nivel y obviamente a partir de ello al segundo, después al tercer nivel. Nosotros, por ejemplo, en algunas circunstancias vemos niños con, le puedo decir? con atención, de, atención de desarrollo y crecimiento, que eso deberíamos atenderse en un primer nivel. Nosotros como hospital de segundo nivel debemos atender a los pacientes de riesgo. Uh -huh. Entonces, si nosotros trabajáramos realmente en red, Coordinada con los hospitales de segundo, tercer nivel y el primer, los centros de salud primer nivel, yo es una opinión personal que les estoy dando. Claro que sí. sí. No colapsarían <ríe> los hospitales. ¿sí? Yo, tengo, hemos, yo tengo la experiencia de estar en, en otros países donde la atención es gratuita uh -huh. y he visto que los hospitales no colapsan porque prácticamente las atenciones las se las hacen en el primer nivel. Entonces, si nosotros manejáramos esas, esas, ese tipo de atenciones, prácticamente yo. yo por lo menos yo de pienso de que no colapsarían de tal forma los hospitales. Obviamente, que necesitamos que nos refuercen los recursos humanos. Necesitamos que nos refuercen el equipamiento en los hospitales. ¿sí? Pero no es el óbice para decir no queremos atender. Podemos atender nosotros en los hospitales. Existe la capacidad. <ríe> tenemos la capacidad. entonces, lo hemos manifestado también al ministro. Le hemos dicho, mire, tenemos este espacio físico... Podemos ampliar el hospital, tenemos espacios físicos para ampliar el hospital, necesitamos algunas cosas y el ministro dijo, dijo: Sí, si podemos hacerlo esto a, a, a, a corto tiempo. Nos alegró muchísimo eso y lo vamos a hacer, queremos hacerlo además. El hospital y la paz, convertirse en un hospital de tercer nivel, significa ese tipo de compromiso, significa atención personal, presupuesto, y en ¿Qué? fin, está en la capacidad de ser Tenemos la capacidad. Nosotros nos manejamos, manejamos como hospital con el presupuesto que generamos anualmente. Nosotros sí tenemos un ingreso a través del Seguro, del seguro Integral uh -huh. de Salud y los recursos de generación local. Entonces, con ese, con ese recurso nosotros compramos los insumos, compramos medicamentos. Esta mañana, por ejemplo, le manifesté al señor ministro, le justamente la coincidencia de que hoy estuvimos instalando un equipo de 3D, ecógrafo, uh -huh. ¿sí? comprado por el hospital. Hace dos semanas atrás compramos equipos de anestesia nuevos de última generación, comprados con los recursos del hospital. Entonces pensamos y estamos casi seguros de que con la capacidad que tenemos podemos manejarlos, podemos atender a los pacientes. Existe la seguridad de eso. ¿Cómo está plasmando, cómo ustedes eh, como hospital y, y ven esta vinculación del seguro universal? ¿Qué tan importante es para el Estado? Porque sí se ha ido trabajando, se ha empezado a, a socializar ese tema, a buscar, por eso yo le consultaba su participación. Y, y de todas formas se lo ha dado a conocer, uh -huh. de todas formas se tiene. Eh, ¿Cómo ustedes ven esto para ti? Mire, yo le voy a decir en forma particular. A mí me parece bastante interesante porque realmente ¿quién se va a beneficiar de esto? es uh -huh. el pueblo, es la gente que necesita atención salud. hay muchas circunstancias, esta mañana les contaba hay muchas circunstancias que los pacientes entran a un hospital y no tienen dinero y hay muchas circunstancias incluso si el médico o la enfermera o el administrativo del hospital no pone de su bolsillo se muere en cambio con una atención de esta naturaleza va a tener por lo menos la seguridad de tener un medicamento unos insumos que le va a garantizar sobrevivir, sobre todo y curarse entonces pensamos de que Realmente, ¿quién se va a beneficiar de esto? Es la gente. Y estamos seguros de ello. Ahora, ¿se tiene que hacer un trabajo coordinado? Obviamente. Ahora, le hemos mostrado al señor ministro, realmente esto tiene que tener un trabajo bastante coordinado y es un trabajo arduo. O sea, arduo, Porque concientizar, por ejemplo, a la gente que vaya primero a un primer nivel a ser atendido, o la, la, la gente que trabaja en primer nivel, tener el nivel, o un segundo nivel que vaya a capacitar a la gente de trabajar en primer nivel, va a ser un trabajo arduo pero para eso estamos, para trabajar. En alguna opinión de un colega de me decía en el hospital, ahí me pagan por lo que trabajo acá y obviamente tengo que responder a lo que eso es lo que tengo uh -huh. y ese es que ese es el compromiso que mucha gente tiene. doctor, de hecho eh... Se hace un diagnóstico, se dice, a ver, tenemos cuántos hospitales, cómo se están manejando, los recursos que se destinan, los, o sea, hay, una, hay una competencia de los gobiernos subnacionales en este sentido y se está planteando incluso una reestructuración. ¿Usted considera que esto es pertinente? ¿Se tiene que ir trabajando en ello? Eh, ¿La misma apertura de los mismos centros, de los mismos hospitales? Porque la demanda que vayamos a tener a partir del 2019 va a ser sin duda mayor, sí, peso mayor. Seguramente. Eso significa presupuesto, cambio de normativa, significa cambio también en la misma actitud. Y, y, y tal vez en un, si lo digo de, de, de, una, de una forma, ¿no? de, de replantear nuestro sistema de salud que responda a la necesidad que tiene hoy Bolivia. Sí, seguramente. Va a ser un trabajo, como le decía, Arturo. Va a ser un trabajo bastante grande. Pero pensamos de que sí, cambiando los modelos de salud que actualmente tenemos. Mire, si siempre he comparado personalmente, le decía, a través de la ley de autonomía, nos han creado el sistema municipal, la gobernación y tenemos el Ministerio de Salud. ...cuando la Concepción Política del Estado dice que el Ente Rector de Salud debería ser el Ministerio de Salud... ...¿sí? ¿Cómo estamos actuando actualmente? La gobernación por un lado a través del CEDES... ...el municipio está, haciendo, está creando sus redes municipales de salud... ...el Ministerio está trabajando con sus diversos programas... ...entonces prácticamente estamos siendo... ...dispersos. ...dispersos. En cambio ahora, creando un Ente Rector... ...como dice la Concepción Política del Estado... ...deberíamos realmente trabajar en forma conjunta para la población... Y obviamente eso, eso va a requerir refuerzo en, las, en equipamiento, refuerzo en recursos humanos, va a requerir la capacitación de mucha gente que está trabajando en el sistema de salud, va a requerir realmente que la institucionalización de muchos cargos. ¿sí? Es un trabajo arduo que le espera el ministerio. Veremos cómo, cómo sí, va. De hecho, vamos a estar atentos. Hoy se desarrolló esta inspección, lo decíamos muy bien, en el Hospital La Paz. Y bueno, ahí también la visita de las autoridades para brindar la atención, lo decía, y que se pueda convertir en un hospital de tercer nivel, ya de cara también al Seguro Universal de Salud. Muchísimas gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias.